Nuestro objetivo ha sido muy claro, avanzar en el proyecto del Canal de Navarra, tanto en la ampliación de la primera fase como en la implementación de la segunda fase que permitirá traer agua de calidad a la ribera desde el pantano de Itoiz. En este foro quiero destacar principalmente tres hitos de gran trascendencia que hemos alcanzado estos años. Primero, la finalización de las obras del ramal de larga perteneciente a la ampliación de la primera fase del canal. Esta legislatura hemos podido finalizar la construcción de este ramal, lo que ha permitido la puesta en riego de 1.236 nuevas hectáreas de cultivo pertenecientes a 340 agricultores y agricultoras. En este punto me quiero detener para recordar que estas obras las reactivó el Departamento de Cohesión Territorial en plena pandemia, en abril del año 2020. Y quiero recalcarlo, porque merece ser puesto en valor por la doble dificultad que supone dar ese paso en ese contexto tan complejo en el que estábamos en, el año, en abril del año 2020. El segundo hito, la reactivación de las obras del ramal de Lega, también perteneciente a la ampliación de la primera fase, que una vez que finalicen la puesta en servicio de este ramal, permitirá abastecer de agua de calidad de Itoiz a 5.428 hectáreas de regadío pertenecientes a más de 1.300 agricultores y agricultoras. Y el tercer avance, fundamental, sin duda, y más aquí en la ribera, la decisión que adoptamos de manera consensuada Navarra y el Estado en octubre del año 2020 para traer agua de calidad a la ribera mediante la construcción simultánea de dos tuberías sin decalaje. Seguro que todos los que estamos hoy aquí coincidimos en que el agua es un bien de primera necesidad, pero también un, un factor que contribuye al desarrollo de Navarra. Y también seguro que compartimos que Navarra tiene un debe con la ribera desde hace años, con los vecinos y con las vecinas de la ribera, con las empresas, con la industria, con los agricultores y las agricultoras, pero ahora estamos mucho más cerca de cumplir ese compromiso que debemos a esta zona de nuestra comunidad. Traer agua de calidad a la ribera, procedente de Itoid, es uno de nuestros mayores deseos. Gobierno de Navarra.